Cuando Dios te quita algo Cuando Dios borra algo en tu vida, es porque va a escribir algo mejor. Con cada reto que Él pone ante nuestras vidas, nos hace más fuertes para liberarnos de la carga del pasado. Pues aunque en el principio Él quita, pone y luego explica, al final todo tendrá sentido, porque finalmente hará que todo lo que alguna vez lloraste, se multiplique en sonrisas. El plan de Él para tu vida es perfecto, es bueno en todo tiempo, nunca falla. Pues siempre hay un plan especial para cada uno de nosotros. Pues Dios no te trajo hasta este punto para dejarte solo. Y aunque la vida te dé mil motivos para renunciar, Él mismo te da más motivos para seguir adelante, para luchar aun cuando tus fuerzas se hagan trizas y se esparzan como polvo. Y aunque no entiendas, confía en que los planes de Dios son perfectos, que a veces te lleva al campo de batalla, no para que pelees, sino para que veas cómo Él pelea por ti. Así, la paciencia consiste en esperar en los tiempos de Dios, pues el tiempo de Dios es perfecto. Este nos enseña a desprendernos de lo que ya no es útil para nuestras vidas, a decir a Dios, pues este mismo cuenta como amor, pues piensa que si él te está haciendo esperar, entonces prepárate para recibir más de lo que pediste. Y es que puede que ahora mismo no sientas esperanza de que algo mejor llegue a tu vida, quizás sientas que el peso de los años ya cala a tu ser, quizás te sientas ya avanzada de edad, como para seguir esperando. Pero recuerda que aunque la fe, no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas sean posibles. Dios te escucha. Solo debes ser paciente y poner de tu parte, Dios te dice que el tiempo de tus victorias ha llegado, pues Él sabe muy bien lo que está haciendo para con tu vida. Hay que tener en cuenta que lo que Él hace es bueno y lo que permite es necesario. El Señor está contigo, no será sacudida porque Él aquí está a tu lado esperando resguardar tus anhelos y hacerlos posibles, Solo debes creer y hacer lo que sea necesario. Sólo echa sobre Dios tus cargas, Él te sustentará en el día del tormento y traerá consuelo a tu alma. Aun cuando camines sobre ciudadelas de muerte, y tus pies agotados estén al punto de quedarte caer, Él no te dejará ni te hará falta su amparo, pues te tendrá bajo su tutela para protección de tu alma. Así, ten fe, porque grandes cosas te esperan en el porvenir de los años venideros, pues Dios no mira como el hombre, por eso te escogió a ti para grandes cosas. Él te hará entender y te mostrará el camino que deben tus pies recorrer. Solo fija en Él tu mirada. Porque aunque los tiempos se vean malos, aunque la noche parezca ser perpetua, la luz siempre llegará, pues un poco de dolor vale toda una vida de gloria. Solo recuerda que perseverar es lo más importante en esta vida. No te rindas. No te des por vencido, Dios tiene un plan para ti.